Si quieres comer un desayuno o algo a las 3 de la mañana, Whataburger puede ser. Y hoy vamos a probar estas de cadenita, estas hamburguesas hueta Burger. Vamos a ver qué tal están. Y algo que tiene característico me parece. Ay, afoca, afoca. Perdón, yo el foco de mi teléfono anda un poquito raro. Bueno, aquí abajo dice que son es 24 horas. Entonces, a cualquier hora pueden venir por su hamburguesa, aquí en Wataburger. Vamos a ver qué tal están. Y este es el menú un poco de lo que hay. Están hamburguesas. Lo que veo peculiar aquí es que son como pan, este, como de pan bimbo, pan de caja. Entonces, estas son como que las populares o las de moda. Patty que es con cebolla. Esta la honey barbecue que es pollo y salsa barbecue. Y yo me decanté por esta. Avocado bacon burger. También tienen desayunos. Y pues ahí se ven un poco los precios. Pero a ver Un poquito de zoom. Okay. Este es el menú. De Burger. Y esta, la Dr. Pepper. Shake. Esa está la pidió también por aquí Para probarla sí, pues. Y este es el lugarcito Aquí está para Servirte tu refresco Está solo Somos los únicos Aquí comiendo Entonces Haces este tu pedido te traen aquí con tu numerito y aquí están las bebidas este es el waterburger vamos a probarlas a ver qué tal están es la primera vez que venimos prácticamente alguna vez creo que me tocó comerlas pero hace mucho tiempo y la verdad ya ya ni ubico vamos a probarlas a ver a ver qué tal están y ya nos trajeron esta es la presentación de la hamburguesita papitas la hamburguesa y su mini refresco este paquete costó 9 935 ya con tax vamos a ver qué tal está pues no se ve como en la foto ahí sí pero vamos a probar el sabor ok vamos a checar este asunto y ya les doy mi veredicto Pues ya, se hizo lo que se pudo Y pues están cumplidoras La verdad es que no es gran cosa eh, El aguacate hizo su chamba Sí, bueno, acierto en eh, pedirle con aguacate Le dio, dio un sabor interesante Hasta como con limoncito La verdad es que estuvo, estuvo buena Pero pues en general eh, Cumplidora, yo creo que su mayor atributo es Este Que es 24 horas y pues vemos que ya tienen pues ya 71 años en el mercado. Por algo debe ser. Pero bueno, hasta aquí el video. Este es el tip del video. Que si te encuentras a las 3 de la mañana y no hay nada que comer. Una hamburguesa puede ser ah Y que tienen desayunos toda la noche. Los desayunos empiezan a las 11 de la noche y terminan a las 11 de la mañana. Así es que si quieres comer un desayuno o algo a las 3 de la mañana. Wataburger puede ser.